Hermosísimo conjunto para niñas de 3 a 4 años, muy fácil de confeccionar. Aquí previamente cortada la tela, se muestra el patrón con sus medidas. Al final del video se encuentra el patrón. Aquí está la pechera, la falda, la parte del vuelo de la falda. En el patrón están todas las medidas. Los tirantes, las franjas de los vuelos. De la pechera, un rectángulo de 80 por 18, el vuelo de la manga, 7 por 30 centímetros. Al final del video se encuentra el patrón. Esta es la parte delantera de la falda, en esta parte vamos a pasar overlock para luego arruchar. Esta es la parte delantera de la falda, igual vamos a pasar o verlo por todo el orillo al vuelo y así nos queda de hermoso o verlo todo el orillo costura recta para luego arruchar del tamaño de la falda la vamos a colocar de esta manera fíjense bien derecho con derecho y pasamos costura. la parte delantera de la falda medimos y pasamos costura y la parte trasera igual, así nos queda hermosísima esta falda fácil de realizar y pasamos a verlo por todo el orillo muy fácil ahora en esta parte vamos a colocar un pequeño refuerzo pasando costura en esta parte y luego en esta igual en la parte trasera listo ya le pasamos un orillo a todo el vuelo en esta parte también y en esta parte vamos a doblar en esta parte vamos a doblar hacia adentro y pasamos costura por todo el orillo por toda esta parte y en esta parte vamos a doblar hacia adentro y pasamos costura para luego colocarle una elástica de un centímetro de grosor y de 21 de ancho de largo doblamos, pasamos costura nos queda de esta manera de la parte delantera y la parte trasera vamos a introducir con un imperdible colocamos en esta parte, en la puntita para luego pasarlo de esta manera listo, así nos queda vamos ajustando y arruchando doblamos de esta manera y pasamos costura a los laterales que nos quede bien derechito y esta parte vamos a doblar hacia adentro y pasamos costura igual de este lado Listo, ya tenemos listo esta hermosa faldita Ya nos queda de esta manera Doblamos y volteamos En esta parte vamos a pasar una costura Para que no se levante de esta forma Pasamos una costura en todo el orillo Y colocamos un precioso detalle de un lacito Listo Hermosa faldita Ahora con la pechera en, la, en el patrón se encuentran Las medidas de este rectángulo Vamos a pasar o verlo por todo alrededor luego al carrete vamos a arrollar hilo elástica a mano para que no pierda la elasticidad y la colocamos en la máquina y pasamos costura ya le pasamos a verlo al rectángulo por todo alrededor como pueden ver ahora dejando un centímetro de costura vamos a pasar elástica toda esta parte luego le mostraremos cómo lo realizamos en la máquina ya lista preciosa esta pechera así nos queda con todo esto ruche dejando un centímetro nos queda de esta manera ahora vamos a enderezar esta parte para luego pasar costura y dejarla para la parte trasera pero vamos a hacer los las mangas pasamos a verlo en todo el orillo ahora costura recta para ruchar listo ya pasamos costura y arruchamos al tamaño que deseamos ahora vamos a colocarla de esta manera fíjense bien en esta esquina dejando un centímetro pasamos costura y luego a la otra pasamos costura ahora vamos a doblar de esta manera fíjense bien pasamos costura igual del otro lado ya esta parte la vamos a dejar en la parte trasera, doblamos, pasamos costura y luego de esta orilla también para que nos quede así, ahora vamos a colocar las mangas, los tirantes a esta pechera así nos queda esta hermosa pechera para tu niña, de 2 a 3 años espero que les guste, la pueda realizar muy fácil y si le gustó comenten, nos vemos en los próximos vídeos